Si hay algo que a mí me encanta recomendar son series, películas, cómics, pero también videojuegos. No es que lo juegue todos tanto todo el tiempo, sino que hay algunos a los que le dedico unas cuantas horas y me encanta, me divierte y los comparto. El que he estado probando estos días se llama Children of Morta. Es un desarrollo independiente del estudio 11-bits, que apareció hace ya un año en algunos sistemas de distribución, pero se estrenó hace poco para consolas, así que ya se consigue para PlayStation 4, Nintendo y otras. Children of Morta es la historia de la familia Bergson y es un videojuego pensado en sistema RPG, es decir, un sistema de roles donde cada personaje va aumentando sus niveles dependiendo de las cosas que hacen y además los desarrolla en una mazmorra, es decir, hay que explorar, acabar con monstruos, buscar algunos recursos e ir subiendo niveles. ¿Dónde está lo interesante? Este es un videojuego que plantea que en algunos momentos debes morir. Es decir, vas a explorar las mazmorras hasta que se te acabe la vida y entonces el personaje muere pierde buena parte de los avances, pero regresa a la casa, regresa a la familia y ahí va ocurriendo la historia de la familia Bergson. No es que todo se pierde, hay algunos recursos que va capturando a lo largo del recorrido que le sirven para ir mejorando armas, destrezas, habilidades, capacidades y con eso entonces puede emprender nuevamente la búsqueda, la exploración y seguir creciendo. Es una metáfora hermosa sobre la familia, sobre los sacrificios, sobre el crecimiento de cada uno de los personajes y también del jugador, contado en una historia en unos píxeles hermosísimos con un arte maravilloso y además un sistema que pasó de computadora a portabilidad en consolas que es absolutamente recomendable. ¿Quieres probar algo nuevo, algo que puedas además jugar en familia o compartir con otros? Children of Morta.